Bueno, presento la charla que nos va a dar eh, la profesora Lidia Mínguez de Alarcón, de la Universidad de Paraguay. La profesora Mínguez eh, bueno, estudió farmacia en la Universidad de Valencia, después comenzó a investigar en la Universidad de Murcia, donde yo la conocí, en el grupo de epidemiología. Es una de las, bueno, de las mejores eh, investigadoras que hemos tenido por allí y después, pues bueno, como... Yo su salto a Harvard, donde está desde entonces, hace de tres años ya que está en Harvard, investigando y haciendo muchos artículos y tanto que se oye desde aquí lo que hace. Hace poco ha estado, bueno, viene de Australia a dar una conferencia y la, la convencimos para que viniera a darnos una charla aquí a, al Centro de Investigación Operativa. Y bueno, pues eh, le paso la palabra con, con la alegría de que estés aquí. Con Muchísimas gracias. Eh, buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Tengo que decir que no me convenciste, me dijiste te vienes a la, a la Universidad a dar una charla y yo, claro, encantada de la vida. Y después nos vamos de comida. Bueno, muchísimas gracias por venir. Eh, esta presentación la hice hace 15 días en Sydney en, en un congreso de Epidemiología Medioambiental y, y le eh, sugerí a José Juan si la podía presentar hoy aquí. Me dijo que sí, que le parecía bastante interesante y espero que para vosotros tam también os parezca interesante. Um, lo que esta, este trabajo se acaba de publicar en Fertility and Sterility este verano y analizamos la relación entre la concentración en orina de triclosan, que es un químico al que la población está expuesta, y la fertilidad de las mujeres medida como reserva ovárica. Uh, bueno, triclosan es un químico eh, que se encuentra en diversos productos de, de cuidado personal y tiene propiedades antibacterianas, por eso se, se incluye bastante en estos productos de, de cuidado personal. Um, como pasta de dientes, jabones, detergentes, lociones y también en algunos como plástico, en algunos productos, como juguetes um, y um, Um, no sé cómo se dice. Eh, algunos, algunos, algunas cositas pequeñitas para aplicaciones médicas. Tiene una, una vez que se encuentra en el cuerpo, tiene una vida de menos de 24 horas. O sea que es un químico que enseguida el ser humano lo está expulsando. Pero, ¿por qué es importante? Porque estamos diariamente expuestos a este químico. En, los, en América del Norte y el Sur y en Europa, el uso de triclosán no estaba regulado hasta aproximadamente 2016, en los que se prohibió eh, en algunos jabones de manos. Pero sigue estando en otros productos como, por ejemplo, en Estados Unidos, en la pasta de colgate. Está en todas las pastas de, de colgate que lo utiliza pues, el 90% de la población. En Europa, prácticamente lo mismo. Está bastante más regulado en China, en Japón y en Australia. Solamente se permiten concentraciones de, de 0.1. Se sabe que, que el triclosan puede, eh, es un disruptor endocrino y puede afectar principalmente a la función tiroidea. Hay muchísimos papers, si vais a PadMed y, y buscáis, que se relaciona la exposición a triclosan con alteraciones tiroideas. Y, en cuanto a la salud reproductiva, no está muy claro porque no hay muchos papers. Hay uno en, en hombres que se cree que puede afectar las hormonas, testosterona y otras hormonas. Y, en cuanto a la mujer, hay un paper que relaciona la exposición a triclosán con un periodo más largo para quedarse embarazada. Es decir, la, la fertilidad disminuye porque el periodo para quedarse embarazada es más largo. En cambio, otro grupo um, en Canadá, esto lo encontraron en Estados Unidos, pero otro grupo en Canadá explorando lo mismo no encontró ninguna relación entre el uso de triclosán y, uh, y la fertilidad de las mujeres en cuanto al, al tiempo para quedarse embarazada. Y hasta el momento antes de que nosotros publicáramos este artículo no había ningún paper que relacionara o que explorara la relación entre la exposición a triclosán mediante orina y la reserva ovárica. Entonces nosotros decidimos, como teníamos datos de exposición y de los resultados y de la reserva ovárica, decidimos explorar eh, este objetivo. ¿Qué utilizamos para explorar la reserva ovárica? El número de folículos centrales. El número de folículos centrales se, eh, se considera que es un buen marcador de la reserva ovárica junto con la hormona antimuleriana um, y lo que se recuenta, uh, cómo se calcula, es vía ultrasonido, se calculan los folículos centrales del ovario derecho y de izquierdo y se realiza eh, la suma. El objetivo, por tanto, era investigar la asociación entre las concentraciones de triclosán en orina y la reserva ovárica medida como el número de folículos centrales en un grupo de mujeres uh, que acuden a una clínica de fertilidad. Bueno, cómo me está saliendo el español hasta ahora, ¿bien? Eso me preocupaba, digo que se me note. Muy perdón. Sí. No se me ha quitado estando allí. Bueno, para realizar este, este estudio eh, utilizamos, incluimos mujeres que se encuentran en el estudio de Hearth. El estudio de Hearth eh, se lleva a cabo en la clínica de fertilidad del Massachusetts General Hospital que se encuentra en Boston, en Massachusetts, y, e incluye parejas que no pueden concebir de manera natural. Acuden a la clínica de fertilidad de este hospital, que es el de referencia en el estado de Massachusetts, se encuentra en Boston y, y una vez que tienen la visita con el médico, el médico les invita a participar en el estudio de Hearth eh, ofreciéndoles un descuento en el tratamiento de fertilidad. Una vez que entran en el, que dec si deciden, porque hay uh, no sé si la tasa de inclusión es de un 60, 70%, o sea que hay 30%, o 30 40% de mujeres que, no, que deciden no participar o de parejas, porque a veces también participa ella pero no quiere participar él. Cuando entran en el estudio se le pasa unos cuestionarios de frecuencia alimentaria, de estilos de vida, se le recogen muestras de orina y muestras de sangre para medir químicos y otras exposiciones. Dependiendo de las visitas que hace a la clínica de fertilidad, cada vez que hace una visita se le recoge una muestra de orina. Yo he puesto, eh, a la entrada del estudio, segunda visita y tercera visita, pero para cada mujer podría ser diferente, que tenga dos visitas, que tenga tres visitas, que tenga cuatro visitas. Y en la última visita, hasta donde nosotros la incluimos en el estudio, eh, se le realiza el ultrasonido para medirle eh, el número de folículos centrales. Decidimos coger, desde la exposición hasta el, el ultrasonido, que no se fuera más de un año. Para las mujeres que tenían solamente una muestra de orina y que en la segunda visita ya realizaron el ultrasonido y se les recogió los resultados, eh, eh, utilizamos esa muestra de orina donde medimos triclosan como la exposición de la mujer. Para mujeres que tuvieron más visitas hasta que se le realiza el ultrasonido, calculamos la media geométrica de, de las muestras de orina, de las concentraciones de triclosan que fueron medidas en esas muestras de orina. Um, para el análisis, utilizamos la variable exposición en continuo, uh, la transformamos a logaritmo para que uh, siguiera una distribución normal. Y también la dividimos eh, en dos grupos por la mediana de las concentraciones de triclosan en esta muestra de estudio para nuestras mujeres. Y realizamos una regresión lineal simple para, para investigar la relación entre el químico, triclosan y, y um, el número de folículos antrales. Y ajustamos pues, por diversos confusores. Estos son los resultados. Eh, se ve bien con la cámara? Sí. Tenían una edad media de 36 años. la mayoría eran blancas y no fumadoras, un índice de masa corporal medio de 23. Y en cuanto a las características reproductivas, pues un poquito más del 40% tenían una historia de embarazo. El 40% habían ido a, a medir su infertilidad, y habían hecho un examen el 85%. 6,1% es la mediana de, de las concentraciones de triclosan en estas mujeres. Comparado con otras mujeres eh, embarazadas, porque estas mujeres aún no estaban embarazadas pero querían quedarse embarazadas, entonces comparamos los niveles de triclosan con, otra, con otras mujeres que estaban embarazadas para ver cómo, se, cómo difería. Eh, comparado con otras mujeres en España eran prácticamente, prácticamente iguales. Eran un poquito más altos comparados con las embarazadas de Canadá y otros grupos de embarazadas en Nueva York. Bastante más altos eran los de mmm, mujeres embarazadas de Puerto Rico y de Francia. Y, como cabe esperar por, la, por las regulaciones, mujeres en China tenían concentraciones bastante más bajas. Sin embargo, eh, otro estudio, incluyendo mujeres australianas, a pesar de las regulaciones, estas mujeres fueron las que encontramos que tenían las concentraciones de triclosan más más altas, mucho más comparadas con, con nuestras mujeres en Boston. Encontramos una relación estadísticamente significativa entre las concentraciones de triclosan en orina y el número de folículos antrales. Cuando más concentración en orina tenían de triclosán, menos fértiles eran, menos números de folículos centrales tenían. Eso es lo que encontramos en, cuando utilizamos la variable de exposición en continua. Cuando utilizamos la variable de exposición en, en dos grupos, también encontramos una, una asociación negativa. Lo que pasa es que, cuando ajustamos por, confes, con, por confusores, era de punto 18, que es borderline. Para los matemáticos no es nada, pero para los epidemiólogos es algo. <risa> entonces, eh, al dividir la exposición en dos grupos eh, se pierde poder estadístico, no es lo mismo que se utiliza la variable en continua, pero también nos parece interesante dividirlo en dos grupos porque había algunas mujeres que tenían concentraciones muy, muy, muy altas, entonces para reducir un poco um, el efecto de esas mujeres con concentraciones tan altas, también pensábamos que era interesante dividir la variable en dos grupos. En general, nosotros hacemos tres, cuatro y cinco grupos, tertiles, cuartiles y quintiles, lo que pasa que con una muestra de 109 mujeres, tampoco podríamos dividir mucho más. Lo que queríamos confirmar era que, al dividir y al quitar la influencia de esas mujeres que tenían concentraciones tan altas, sigue habiendo un decrecimiento en el, en el número de folículos centrales, que es lo que encontramos, aunque la asociación ya no es tan significativa. Y luego, como el índice de masa corporal eh, es uno de los predictores más grandes de fertilidad en mujeres, hicimos ah, una estratificación por índice de masa corporal y lo que encontramos es que en las mujeres delgadas la asociación negativa entre triclosán y número de folículos centrales era muchísimo más grande que en las mujeres obesas. Como conclusión, entre, eh, fue el primer eh, artículo que se publicó eh, que exploraba la relación entre triclosán y fertilidad de la mujer en medida de reserva ovárica por el número de folículos centrales. Hemos encontrado una asociación negativa entre el triclosán y el número de folículos centrales que es más fuerte en, eh, o se nota más en las mujeres delgadas comparadas con las obesas. Pero por supuesto, como es el primer artículo, pues se sugirió en el paper que, que más investigación en este tema y en general con el uso de triclosan y otros outcomes y otros ¿Cómo se dice outcomes? Resultados. Resultados. Resultados. <risa> Hace falta, para confirmar esto en otras poblaciones, que sean que no sean fértiles porque, al fin y al cabo, esto es un grupo de mujeres que son subfértiles, que acuden a la clínica de infertilidad porque tienen problemas y no pueden concebir de manera natural. Entonces, creo que también es interesante investigar qué pasa con esto en la población general, en chicas jóvenes. Y nada, y esto es una página de agradecimientos a, a la gente del estudio, a la clínica de infertilidad, al funding, a, a los recursos y a todos mis colaboradores, porque somos un grupo súper grande. Y ya está. La charla era de 10 minutos en Australia aquí, que dura ocho. Vamos a el turno de preguntas o empezar, Venga, pues bueno. eh, pues, Hilo, gracias por invitarnos. Nos ha gustado, me ha gustado mucha charla y me ha parecido interesante. Y como estoy interesada en lo, en todo lo de la fertilidad y eso, me gustaría saber por cuánto, por qué factores ajustó Ajustamos por la edad y el índice de masa corporal, siempre ajustamos incluso si no, si no encontramos que sea significativamente asociado con la exposición o con el outcome, puesto que son dos predictores de infertilidad súper grandes. Sí. Entonces, creo que siempre conviene, desde un punto de vista epidemiológico, ajustar por ellos. Y luego también ajustamos por la causa de infertilidad. Si es, eh, tienen causa masculina, femenina o, a veces, Parece ser que los dos están más o menos bien, pero la causa no tiene explicación. Y luego también ajustamos por la ilusión de la orina. No es lo mismo recoger la orina por la mañana que por la tarde, por la concentración de orina. Gracias, Mata. Bueno. Y tenía una pregunta, porque yo desconozco totalmente acerca de este contaminante o de este químico, uh -huh, uh -huh. ¿no? y quería preguntarte si sabes si hay estudios que hayan visto cuáles son los determinantes eh, de los niveles más altos o más bajos químicos. Es decir, tú has dicho que suele estar en productos de higiene personal. Pero si, si podríamos saber o si hay estudios que digan pues, más en el jabón para las manos o más para el... Sí que hay estudios que que están que investigan, hacen correlaciones entre, entre proyectores de triclosan, pero yo creo que varía varía un poco dependiendo del país y de la población de estudio porque siempre, por ejemplo, a la mujer embarazada pues, le dicen pues lleva cuidado con el perfume que tiene muchos talatos, pues lleva cuidado con los envases para la comida que tiene mucho bifenola. Entonces, por ejemplo, nosotros ah, no hemos encontrado que nuestras mujeres tengan mucha concentración de triclosan en orina, pero, por ejemplo, ah, creo que eran las mujeres embarazadas en España, también tenían más o menos lo mismo, las mujeres en China muy poquito, debido a la regulación. Entonces, sí que, Pepe, si vas a sí que hay que puedes encontrar, eh, pero creo que, yo creo que es como todo, que si te dicen puede estar, aunque sea en pequeña cantidad, en este jabón de manos, pues ya no lo compras, aunque lleve muy poquito pero por el hecho de prevenir la exposición a triclosán sobre todo en eso, no estar en alimentos a través Sí que puede estar, no, sí que puede estar a lo mejor en alimentos y en agua, pero lo que más estás es en la pasta de dientes, porque aunque te enjuagues, si la, la sigues teniendo en la boca y la exposición... No, todas no tienen. La marca, Esa es una de las más conocidas. No lo mira. No, pero escúchame, pero, pero escúchame la es española también, pero no. no lo sé si la tiene aquí en España. Yo dejé de comprarla en Estados Unidos. No lo sé, pero es muy fácil. Tú vas al supermercado, coges la pasta, le das la vuelta y pones ingredientes. Y el principio activo es el primero. Es el primero. Y el principio activo es el primero, pero sí que, sí que es verdad que estaba antes en los jabones, pero cuando te lavas las manos, a no ser que te... Porque la exposición dérmica es muy baja, la exposición mayor es por ingesta y sí, claro... Es que yo Sí, dime. Realmente no sé nada del tema y son de conocimiento que las bolsas, por ejemplo, en las que se conserva la lechuga, que sí. se tiene como... Que el proceso que utilizan sí. podría contener... Sí que podrían contener, pero lo que más contiene es bifenol. Que, es, que también está también está relacionado con con descenso de la con decrecimiento de la fertilidad en mujeres y en hombres y talatos también en empaquetado. Uh -huh. y también y por eso pone, a rellenar, rellena, porque le ha venido muy bien para vender más botellas. En los filtros de que En la claro, para que no. El problema es cuando el plástico se calienta un poquito, entonces se suelta el plástico, se mezcla con el agua y lo ingieres. Por eso cuando calientas en algún. En algún hola. Cuando calientas en, en algún. Recipiente. En el microondas. El triclosan está muy relacionado y está muy claro que afecta a la función tiroidea. Muy claro y eso está completamente demostrado. Y el tema de la reproducción, pues estamos, hay muy pocos artículos, creo que 5 o seis. Sí hay cinco, creo, sí, con el nuestro. Sí que hay, hay bastantes de predictores de triclosan, de niveles de triclosan en este país, en este otro, pero los efectos en la salud reproductiva prácticamente estamos empezando. ¿Y en los hombres también? Y en los hombres, eh, el paper que hay es de hormonas en los hombres. también mm. ¿También va Es que puede ser una... Es que puede ser un efecto combinado de la, de la ingesta de sal y el yodo, no sé qué, no sé cuántas, con exposición a triclosan y a otros químicos. Sí. Gracias. Está, el paper es a... ¿Os lo puedo pasar el paper si queréis más de si sí. os interesa más detalle de los métodos y todo eso? Bueno, sí. a <risa> ¿Yo? ¿Era ah, no, sí, lo de eh, la antimuleriana, la habéis medido? La no, porque pasa, lo que pasa es que no entra en el seguro y como no entra, no la hemos medido. Pero acaba de salir un paper súper bueno que dice que la antimuleriana no es tan buena. O sea, que nos refuerza nuestro paper <risa> ¿Un marcador también es, Se consideraba muy bueno, pero acaba de salir un paper en una muy buena revista que pone que no es tan buen predictor total, que a nosotros nos viene súper bien porque no tenemos datos de la antimuleriana y el revisor siempre nos dice, ¿qué pasa con la aroma antimuleriana? que es muy buen predictor de la reserva ovárica también y de la fertilidad. Y, y, y yo, bueno, de las cosas que te iba a preguntar, la última ya has dicho que en el trabajo futuro tenéis el acero para la población general porque ahora mismo, claro, esto está estudiado en, en población... En es que no, tenemos tanta, no hay tantas mujeres que, que acuden a la clínica de fertilidad de, de nuestro hospital porque no tenemos, si te has dado cuenta no tenemos tanta. El tema es que, por ejemplo, tenemos mujeres que han entrado desde... El estudio empezó en 2004 como piloto y en 2007 ya como estudio normal y tenemos como 800 mujeres. ¿Por qué incluimos 109? Porque dependiendo del funding que tenemos se puede analizar en un grupo pequeño eh, las la concentraciones de triclosán en orina. Luego también eliges que el análisis sea prospectivo, de un año. Entonces te vas quitando con cosas, con cosas y te queda un estudio de 109. Sí, y es que es muy pequeño. No, lo que pasa es que nosotros tenemos toda la base de datos entonces una vez que tienes toda la base de datos empiezas a hacer la exclusión. No elegimos la muestra en función, no es una muestra seleccionada en función o sea, de que sea un, una... un dato por persona. Sí. Y se analiza. Vale. Es que la, la pregunta iba por ahí, si la forma de análisis era transversal, es decir, tomáis un dato por cada persona y entonces se estudiaba, o a la persona le hacíais un seguimiento a lo largo del tiempo para ver si... Eh, el, o sea, el, el no es transversal, es longitudinal. Sí porque incluimos primero las orinas sí. Sí, y después el, el ultrasonido. Vale, pues no hay y varias, varias veces, hay varios datos en la persona y luego O sea, a lo mejor, por ejemplo, después del ultrasonido en la mujer número 250 o la mujer, no, hemos incluido 109, la mujer 50, eh, tenemos más muestras de orina después. Para el análisis de la reserva bárica, excluimos esas orinas porque entonces no sería longitudinal. No, no sería prospectivo, sería retrospectivo. Entonces, por eso nos vamos quedando con menos mujeres y menos orinas no. Y también lo que queremos hacer en el futuro, que lo vamos a hacer ahora a final de año, es como, claro, el ser humano no está expuesto solamente a triclosán está expuesto a talatos, a bifenola y a otra serie de químicos y de dieta. Pues eh, queremos hacer un conjunto de, eh, de mixtures. Jaime, ¿cómo se dice eso? Mezclas de químicos. Mezclas de químicos en relación... Mezclas de químicos... Exacto, como un factorial de dieta, pues un factorial de, de químicos en el que incluimos exposiciones eh, a toda la información de químicos que tenemos en el estudio en relación a este outcome y a otros. Eso interesante, porque al final, eh, claro. en el las cosas de forma sí. cuando no estamos a sí. sí. claro. Hemos acabo, vamos a hacerlo con reserva bárica y otros resultados reproductivos ahora a final de año y acabamos de mandar uno a... A uh, IHP de um, mezclas de químicos cuando la mujer está embarazada, con las que con los tratamientos de infertilidad se han quedado embarazadas y el peso del recién nacido al nacer. Ese lo hemos mandado, vamos a ver si por lo menos no lo revisan. Tan duros. <risa> Eh, lo que pasa es que analizamos un panel de químicos y creo que por muestra de orina 150 dólares en el CDC de Atlanta, sí. que no sé, ¿qué cuesta aquí? Sí, porque aquí un euro. En Alemania nos cobran lo mismo, por los organofosforados y alguna cosa más, pero bueno, hay tablas y los que se dedican a hacer biocombustibles tienen, tanto vale tanto, tanto, tanto. Sí. sí. sí. sí. O sea, yo exactamente no lo esté porque lo lleva mi jefe, pero creo que, claro, y lo que te lleve. Cada vez que va recogiendo un poco de dinero, mandamos unas, un poco mandamos ya así vamos. Entonces, lo que queremos hacer de, de las mezclas de químico lo vamos a hacer a final de año porque mandamos mil muestras en, antes de verano y las están analizando y esperamos los resultados para antes de año, de final de año. No, ellos te dan una tabla que te pone la concentración de triclosan, esto de bisfenol A, de esto de, de, de uh, parabenes, de triclorocarbán, todos los talatos. Entonces nosotros luego tenemos que hacer los análisis. Claro, y eso es interesante también tenerlos en cuenta, todos esos componentes claro. a la vez, para ver si hay una solución. Claro, porque al fin y al cabo no estás expuesta a un químico, estás expuesta a una combinación claro. de químicos. ¿Y ver qué factores puede determinar esas concentraciones sí. de ese grupo? Y que sí. Se Uh -huh. Pero también, creíamos que también es interesante, antes de hacer eso, estudiar cómo el químico eh, en sí solo afecta ese determinado outcome para luego entender, una vez que hagas el paper con todos los químicos, por qué te salen esos resultados que nos saldrán, que no son cuáles son. Sí, porque también puede ser que el me está afectando sí, directamente a la sí. pero de una sí. manera indirecta, sí. o sea, a priori puede aparecer directo, tal vez sí. puede ser sí. un un efecto indirecto que viene causado por otro. Sí, por otro, por otro químico. químico. Uh -huh. Qué, Qué bien. bien. Bueno, hay una cosa que, que nos interesa, aparte de la de la charla, y nos interesa mucho, y era de las que, bueno, porque aparte de, de que no des una charla, pues esto tiene como objetivo pues siempre el trabajar juntos y todas esas cosas. Entonces hay una cosa que nos gustaría que nos contaran que. Unos pocos minutos a saber, eh, aparte de este trabajo, qué otras cosas estáis trabajando allí para también tener conocimiento de en qué proyectos grandes se van a generar bases de datos, pues, como siempre, por, por tener posibles colaboraciones o simplemente por, por conocimiento científico. Entonces, la pregunta está muy amplia y es: ¿qué hay que hacer allí? <risa> <risa> aparte de pasar frío. ¿eh? <risa> Claro. Ahora ya hace frío, ¿eh? bastante, claro. y yo vengo aquí, en van a mi casa y yo digo, no me voy. En Murcia hace calor hasta en de Dios, <risa> Dios mío, de verdad. <risa> bueno, entonces la pregunta en general es... ¿En qué estáis trabajando ahora? En, yo trabajo, fundamentalmente, en dos proyectos que son los proyectos más grandes que tiene mi jefe, que uno es este, con las parejas subfértiles que acuden a la clínica de infertilidad. Entonces, eh, tenemos dos ramas, la rama de exposición a químicos y la rama de qué comen, la rama de dieta. Y en, e intentamos buscar relaciones entre la exposición de químicos y lo que comen con los resultados reproductivos. Con las mujeres que se quedan embarazadas, les seguimos el embarazo también y, y utilizamos algunos de esos resultados. Y con los hombres, fundamentalmente, eh, lo que relacionamos es la exposición a químicos y la dieta en relación a la calidad seminal, que fue lo que hice yo la tesis con, con vosotros y en Murcia, con Jaime, contigo con Alberto. Um, y luego también trabajo, he estado trabajando con, con un estudio que tiene mi jefe en, en Rusia, um, en una ciudad que está como a 100 kilómetros de Moscú, eh, hace cuando empezó este estudio. Hace cosa de 10 años, mi jefe empezó un estudio allí con unos niños que tenían 8 o 9 años y se le midió la exposición a, a pesticidas, porque había una planta de producción de pesticidas en el pueblo. Entonces reclutó a unos 500 niños y se le midió la exposición que tenía a pesticidas cuando tenían 8 o 9 años. Diez años más tarde, recientemente, cuando han tenido 18 o 19, se le ha medido la calidad seminal. Entonces lo que se quería buscar de manera longitudinal era ver si la exposición, cuando antes de que se desarrolle la pubertad, podría tener un efecto en la pubertad y, por lo tanto, en la calidad seminal una vez que, que, el, que los niños ya han pasado el pico de la pubertad. Y hemos publicado un paper muy bueno que lo están utilizando para hacer regulaciones en Europa eh, con um, exposición a pesticidas, a PCBs, a dioxinas en relación a la calidad seminal. Hay una relación eh, bastante fuerte y negativa, los niños que tenían más concentración de dioxinas tenían una calidad seminal peor 10 años más tarde y es bastante interesante y un estudio bastante, bastante bonito. Entonces, fundamentalmente, trabajamos en, yo trabajo en estos dos, dos proyectos, en el estudio de Hertz y en este y en el de con los adultos que no pueden concebir de manera natural y en el de los niños rusos. Pues íbamos a ir, pero no, no, nos a, no le aprobaron un funding. Ras no quería ir y me dijo, tú vas. Y digo, yo me yo encanta, yo me voy. Y al final no, no aprobaron el funding, ahí tienen problemas. Y más con Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. qué no te va a Y lo, todo. Y Yo no iba al pueblo, iba a ir a Moscú y a un congreso a San Petersburgo. Pero al final no. Ajá. Bueno, yo te preguntado porque nosotros ahora estamos trabajando mucho en temas de, de modelos, ya modelos estadísticos, más que análisis o inferencia, ya modelado, que digamos que es un nivel superior. Entonces, en el modelado estamos trabajando sobre todo en modelos que recurren a, a series temporales, porque tienen un histórico e intentan ver la relación entre variables y parámetros para predecir en futuro, ¿no? viendo la relación en conjunto todo. Por eso era. También saber eh, los proyectos en los que estáis, para luego tener. Unos serán mejores que otros de, dependiendo de las técnicas. Eh, pero básicamente es por eso, porque la, lo que estamos trabajando ahora más es en, en ese tipo de modelaje. O sea, digamos que. Ya no se trata de lo que hemos hecho siempre, que es intentar hacer relación entre parámetros, variables, inferencia multivariantes, digamos, el salto superior a modelos estadísticos, que en economía se ha usado tradicionalmente, ¿vale? y hay modelos que representan la economía de un país o de, incluso ¿no? a nivel mundial, pero que en, en, en salud pública no, no son muy utilizados. Principalmente porque las pruebas que puedes hacer en salud pública, claro, te cargas a aunque sea mientras que estés probando el modelo o sea, puede tener más cabeza ¿Más cosas? ¿Más preguntas? Sí, lo podríamos mirar con el estudio de Hertz si podríamos aplicar algún modelo estadístico Porque tenés media repetida ¿no? Claro no. ¿Muchas? Sí es, es, Son perfectos Se dan bastante bien eso ¿Más preguntas por aquí? ¿Quién había levantado ver levantado la mano? ¿No? ¿Seguro? <risa> ¿No? Pues has puesto cara de querer levantar la mano por ahí, Eva, eh, ¿no? Bueno, nada más. Pues la única pregunta es: que, por ejemplo, estos proyectos que tienen allí, eh, ¿alguien que no esté trabajando allí puede solicitar un acuerdo para llevar a cabo un estudio con, con estos datos? eso ¿Es accesible? Sí. sí. Pues o, sea, de... o sea, me estás diciendo una colaboración, si te interesa analizar algo con los datos, uh -huh. sí. sí tenemos bastantes colaboraciones. No Yo soy la Data Manager y preparo la base de datos para mi jefe. Cuando que, tengo un colaborador que quiere analizar esto, con esto, me prepara la base de datos. ¿O incluso, por ejemplo, en el estudio, ¿no? pues combinar ciertos datos de aquí con los de Sí, que se puede, lo que pasa es que con el estudio de Murcia es complicado porque las poblaciones de estudios son, son completamente sí. diferentes. Son chicos de la población general universitarios y los sí. nuestros son hombres sí. que a priori son subfértiles. En los niños, en los chicos, esto no sí. se sabe. Pero sí, sí que se puede. Claro que se puede. Si estás interesada, estaremos súper contentos. Ah. Pero es que hay una política abierta de colaboración para sí. la gente. Vamos a ver, lo decide, está está el, lo decide el PI. También y... supuestamente está, pero a veces no está. ¿no? Sí, es que lo que pasa en España, en España no pasa en un sitio. No, yo creo que es más fácil ahí. ¿eh? Aparte está financiado con el público. Por sí. todo es abierto. pagarán para que estén abiertos pero porque les paga el proyecto para que todos estén públicos pero porque pagaban en la publicación antes en el operación eso se igual que aquí, en lo sí, que que <risa> que se puede, el operación Eso quiero igual que es sí, sí que las colaboraciones sí que se puede el que lo decide es el PI ¿Tú? ¿Tú ¿tiene una especie de formulario o algo así que mandas una eh, le, contact, le mandas un correo electrónico sí, y le comentas la propuesta. Y, una, y si él acepta, pues te tienen que incluir en el IRB, como se dice esto aquí? Sí, para que te pasen los datos y todo. y, y bien sí, eh, eh, Acabo de preparar dos bases de datos con, entre Australia y España. Bastante común, sí. hombre. En general suele hacer colaboraciones con gente que conoce o con. Exacto. Exacto, pero sí. De hecho, ella, ella, él ha colaborado algo, no sé si sé más, pero con Marieta, con el chico de, este de Granada que se llama Vicente, que está haciendo la tesis, vino allí a grabar tres meses y leímos uno tanto y estuvo haciendo unas cosas. Y ha seguido haciéndolas a esa distancia cuando se ha vuelto. Porque cuando te das cuenta, en tres meses no te da tiempo para hacer nada. Sí. Voy a pedir base de datos. No ¿eh? he visto ahí. Simplemente por saber, Jesús, Jesús, ya tengo. <risa> es sí, muy interesante. Tenemos un paper que acabas, de me lo aceptaron ayer de medimos el mercurio en el pelo, um, con y, y relacionamos el mercurio del pelo con la ingesta de pescado y la calidad seminal porque siempre se dice que cuidado con las embarazadas, con el pescado, por el mercurio, o sea que, pero el pescado tiene muchísimo omega 3, entonces siempre hay un balance de riesgo y siempre hay publicaciones que no está claro qué pasa con el mercurio y el pescado. Y los papers que habían hasta ahora eh, relacionaban el mercurio en el pelo con la calidad seminal, pero nunca nadie había tenido en cuenta el pescado y nosotros, como tenemos el FFQ, también tenemos eh, el cuestionario de frecuencia alimentaria, también tenemos información de la ingesta. De alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Primero analizamos la, los niveles de mercurio en el pelo con la calidad seminal y hay una asociación súper fuerte positiva. A más mercurio, mejor calidad seminal. Sí, eso siempre pasa, siempre pasa, porque el peso al final. Claro, entonces, ¿eh, no? entonces sí, metemos. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, entonces, cuando me, ya, El modelo es en ajustar, el modelo ajustado no cambia súper fuerte la relación y metemos el pescado y la asociación se atenúa. Entonces, eh, confirmamos que, que es un biomarcador súper grande de mercurio el pescado. Lo que pasa es que la FFQ no divide los grupos de pescado por eh, cantidad de mercurio que tiene el pescado. Entonces, no somos, más no somos capaces de llegar más allá y ver exactamente qué pescado es el que tiene eh, la relación más fuerte entre esa exposición a mercurio y la calidad seminal, porque el FFQ no está diseñado para separar por el pescado por mercurio. En, en, el, en la versión de Estados Unidos, en la de Willett, está, está el, la sección de pescado está dividida en función del Omega 3. El el fluye, fluye, pero siempre por ejemplo cuando Sí, estás, te meten el grupo estos pescados, es pero no, pero los mezcla el que tiene ver, el que tiene si más y bien. menos concentración de mercurio, de porque mercurio no está dividido. No es estudio, pero los médicos siempre te dicen cuando estás embarazando, come sin pera. No, no, es que está es que está relacionado, los o sea. Más grande, los más grandes tienen más, más, más, sí, sí, está totalmente relacionado, pero está está claro. el grupo es por pescado oscuro, pescado blanco. Pescado azul, ¿Pero y está no está se a entre pequeño y grande, No, no hay tres grupos solamente. Bueno, es que allí fliparon. Es que allí fliparon Jaime cuando vino Ana que estaba estudiando en, lo, en los de Mainz. No. Fue una chica de la Universidad de Murcia, entonces iba a hacer con Jorge los chicos universitarios de la Universidad de Murcia iba a explorar consumo de carnes en relación con la calidad seminal. Cuando, cuando se puso a presentar los resultados en el meeting, y empecé a decir: "Pero vosotros pregunta, ras pero vosotros qué coméis?". Y mira, pues no sé conejo, los sesos de no sé qué. La gente flipaba, mi jefe, mi jefe estaba comiendo y de comer, se quedó mirándola y eso. Claro, y decía, y, y aves de corral, y dice mi jefe, ¿pero eso qué es? Es raro con ese comerse un arroz y conejo, ¿un conejo? Ahí no se comen un conejo ni casa. Claro. ¿Los la Las perdices, ¿quién ha dicho la perdices? Dice, la perdices, y dice, dice, pero, y, él no sabía ni qué. Jaime, dijeron lo de las perdices, y mi jefe decía, yo no entiendo qué son las perdices. No ¿Jorge? ¿No lo sabía? O lo... Ras, mi jefe. Y Jorge se tronchaba de la risa, entonces eso fue una risa, y la discusión ya al final no fue lo resultado que ya estaba presentando, sino las diferencias, que la, lo que comen allí y lo que se come aquí. Entonces, no, el, el cuestionario no está dividido para eso. Pero, por ejemplo, el escudo por pescado, uh -huh. ahí, ¿es que esto puede ser como un mediador del mercurio? ¿no? Lo que queríamos no es realmente para el efecto de confusor, sino como biomarcador de la exposición a mercurio. Entonces, no lo tratamos realmente como si fuera un confusor o un mediador, lo que queríamos comprobar era que la principal fuente de mercurio en esta población en el área de New England, de Boston hay el consumo de pescado es grandísimo salmón, se come muchísimo salmón ah, sí, y atún sí, sí, el lobster ¿cómo se dice eso? la, la langosta la de pues, pues, ¿entonces qué? ¿cómo has pescado? ¿Sí? ¿O a la embarazada que no coma, pero tú comes mucho. Para ser un que estoy hay que comer mercurio. Está interesante. Sí, está bien. Entonces eh, somos uno de los pocos grupos que tienen eh, o que tenían hasta ahora información de químicos y de dieta. Y entonces por eso estamos haciendo interacción. Hemos publicado bifenola con soja, bifenola con folato. Y los de allí también, los de Murcia, también lo, lo tenéis. es una cosa que tenemos que hacer. ¿no? Sí. Porque, como lo que estamos hablando, estamos expuestos a, a, a un estilo de vida en conjunto, no solamente a la concentración de esto, también a qué comes tal. Sí. Y con vitaminas también. ¿Mm. Está publicado ¿no? un tema de vitamina B también. Vitamina D relacionado con disruptores. Uh -huh. Ha el de bisfenol a hizo, hizo ya tuvo un mogollón de repercusión mediática en los, en los medios de comunicación de Estados Unidos porque se había estudiado por una parte la exposición a bisfenol, que es mala, que es el, el plástico que está en las ¿También botellas ¿También? y luego la soja, que es muy buena para la mujer, es estrogénica, no sé, no sé cuántas pero no se había estudiado el efecto en conjunto, entonces nosotros estudiamos el efecto en conjunto en la mujer de la exposición a bisfenola y soja cuando nosotros estudiamos el bisfenol A con los resultados reproductivos encontramos que las mujeres que no encontramos ninguna asociación entre la exposición a bisfenol A y, y el embarazo la tasa de embarazos en las mujeres estas que acuden a la clínica de fertilidad y cuando introducimos en el modelo las eh, tratificamos por la soja encontramos que las mujeres que tomaban soja el bisfenol A no tenía ningún efecto ni bueno ni malo pero en las mujeres que no tomaban soja el bisfenol A era súper malo. O sea que la soja actuaba como un protector del efecto del químico. Y ese, ese paper es muy bueno, está publicado en una buena revista. Porque claro, muchas veces muchas nosotros, veces nosotros planteamos el artículo porque como es muy complicado eh, nosotros publicamos pero luego están los intereses de la política y del gobierno nosotros publicamos que hay que bajar las concentraciones de bifenola en los plásticos que hay que hacer reemplazo por otros químicos no sé no sé cuántos pero claro luego están los intereses del gobierno que se llama mogollón uh -huh. de pasta con la producción de bifenola, no lo van no lo van a prohibir entonces claro nosotros como en plan el gobierno no va a hacer nada pero lo que sí que puedes hacer es tomar muchísima soja porque te protege del efecto perjudicial de, del bisfenol A. ¿La soja en qué edad diste, ¿Leche de soja, soja sí. texturizada? Sí, y también se, en Estados Unidos se toman mucho los granitos de soja. Eso no es tanto. Con soja porque, bueno, lo en de alimentos y soja. No, no, no, sí no, se No, allí sí se, no no se no toma mucho. Claro, es que también no, pero es muy poquito. Sí. Claro, es que depende. Antes tienes que mirar la exposición si, la, si hay una alta frecuencia no, porque si la frecuencia de consumo es muy pequeña, no puedes hacer el paper. No, no, allí hay una pregunta entera de soja que te, con 5 o 6 ítems, que no me acuerdo, pero uno es granos de soja, leche de soja, no sé qué tal, brotes de soja. Y sí que, sí, sí que, y el consumo es más alto, bastante más. Sí. Y encontramos lo mismo con el bisfenola y el folato. A la mujer embarazada se le dice que tome mucho folato, que tome mucho folato. El folato, eh, las mujeres que... En este caso, en el de la soja, eran las que no tomaban soja en comparación con las que sí tomaban soja. En el caso del folato, era dividido por la mediana, porque todas tomaban folato, porque son los suplementos para, la para que la mujer cuando se quede embarazada. Entonces, no había ninguna que no tomase. Entonces, el efecto del bifenola malo estaba con, la, eh, dividimos la población en dos, las que más tomaban folato y las que menos, y el efecto perjudicial se en las que menos tomaban folato. En las que más tomaban folato, no efecto perjudicial. Um, lo hicimos con dieta, porque con suplemento no se podía ver nada porque era grandísimo. Pero es que, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, hemos concluido con varios estudios que hemos hecho que los suplementos de ácido fólico, por ejemplo, son malos para el desarrollo neurológico de del niño uh -huh. cuando se toman dos dos sí, por encima de Sí, niño, en, ex, en exceso. Que, ejemplo, la dieta es protectora para el Sí. El niño. No encontramos, no encontramos con los suplementos, creo que encontramos solamente con la dieta, porque tiene, si solamente coge los suplementos o si lo incluye todo, los valores se disparan, entonces no puede realmente dividir la población en dos. Sí lo hicimos con dieta, pero también Jorge me pidió que lo midiera con suplementos para confirmar que no había nadie. Este paper tiene, niños de si de, de tabla, suplemento, con folato, no sé qué, folato, no sé cuánto, folato, no sé cuánto. Bueno. Muy bien. Pues, hay alguna cosa más que queréis preguntar, Roger sí. Mercury. ¿Qué? Roger sí. no sé Mercury. Roger Mercury, lo tenemos claro, ¿no? Sí. Bueno, pues agradecer a Lidia que haya estado aquí con nosotros. A, Muchísimas gracias por venir. Hemos estado muy a gusto.